¿cómo amigos pescadores? bueno en este bloque vamos a ver una pesca realizada en el parque de los niños en su reapertura estuvo cerrado por mantenimiento ya que terminó la temporada de verano y bueno ahora ya se puede ir a pescar, un lugar muy lindo, se accede por eh, avenida Lugones se pasa a la cancha de River Plate y luego antes de subir a General Paz hay un camino a la derecha que nos lleva a este hermoso lugar todo arbolado, parquizado muy lindo, hay que cuidarlo, no ensuciar, por favor y bueno, la pesca está buena de variada eh, sigue pescándose sábalo con harinados en especial nosotros usamos eh, GR Harinado combinado con, bueno, un poco de vainilla, agua del lugar y harina se arma una masa en la línea coreana y bueno, se hace un lance bien cortito, 20-30 metros y ahí hay posibilidades de pique también algunas carpas y también lo que llama la atención es que eh, hay mucho doradillo, por supuesto para devolución, eh, encarnando ahí con trozos mismos de carpa o de bagre amarillo, eh, lanzando lo más lejos posible se puede dar esta pesca también, así que bueno, un lugar como siempre accesible, económico para toda la familia. Así que cuídenlo y eh, disfrútenlo eh, dejando siempre limpio, no haciendo fuego ni nada, este, compartiéndolo con amigos y con familiares. Esperamos que les guste la nota. ¿Qué haces, Ramos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Lindo este es grande. Este es grande. Bueno, es parado con la carne. ¿eh? Está picando, mira Sí, sí. Mirá Mirá el gordo, el un va, ¿no? un doradillo. un Mira, un doradito. toma, Un doradillo. Bueno, la jornada de pesca se nos acortó por un frente de tormenta del sur, por suerte un alivio después de un verano muy caluroso, mucha sequía, así que bueno, esta como estamos viendo en imágenes fue la tormenta que hizo bajar la temperatura y esperamos que de ahora en más llueva un poco para eh, poder ayudar a todas las lagunas que están con problemas de agua.